Me parece que es necesario, o sea, hoy día, te vuelvo a re repetir, hoy día la programación es el lenguaje del futuro, es la forma en que nos vamos a comunicar eh, y es relevante que los niños empiecen a aprender rápidamente eso. Mi generación y las generaciones adultas, eh, mayores, hoy día no saben de eso y son los niños los que están llamados a iniciar esta revolución finalmente que tiene que ver con la tecnología y con el acceso a la información. Así que es relevante de que empecemos a legislar rápidamente y ojalá podamos incorporar eh, ...a través de la legislación y, y dentro del currículum de los niños... ...este tipo de eh, enseñanzas que son relevantes para el futuro del país. Todas las iniciativas que se pueden hacer con respecto a esto... ...siempre van a ser positivas, pueden ser concursos... ...pueden haber eh, eh, otro tipo de iniciativas que siempre van a ser positivas... Eh, ...pero lo importante es que desde acá, desde el Congreso podamos legislar rápidamente para que esto sea incorporado dentro de los currículums de, de, de los niños y nosotros en la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos llanos eh, a eso y también tenemos el sentido de urgencia con respecto a esta situación eh, y por eso también es urgente que avancemos rápidamente con la instauración del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que también aporte conjunto con el Ministerio de Educación, sobre cómo se van a enseñar este tipo de eh, ramo para que tengamos una metodología que realmente le sirva a los niños. Hay que partir por lo básico y lo básico es incorporar esto dentro del currículum de los niños. No sé si tendrá un componente de género. Finalmente, en los, en los colegios hay hombres y mujeres y todos tienen que aprender por igual porque finalmente no hay un género que sea eh, más eh, ducto a llevar este tipo de, de, de, de herramientas. Así que, lo vuelvo a repetir, mientras más eh, rápido sea esta incorporación en el currículum de los niños, mejor para nosotros porque finalmente nos vamos a poder adecuar a la revolución tecnológica que viene. El lenguaje digital, la programación, eh, eh, técnica digital es algo que se viene en el futuro eh, y por lo tanto que hoy día los niños aprendan eh, lo que significa la programación es relevante para nuestro país eh, el día de mañana probablemente el, el lenguaje va a cambiar eh, y tenemos que adelantarnos a eso para que nuestros niños no sean al, analfabetos digitales en el futuro por lo tanto es importante de que legislemos rápidamente sobre este tema porque finalmente la tecnología avanza muy rápido eh, los tiempos avanzan más rápido de lo que la legislación y por lo tanto tenemos que adelantarnos a eso y yo creo que ya estamos un poco tarde sobre eso. Esto ya se da en otros países del mundo eh, y por lo tanto creo que es imperioso de que legislemos con sentido de urgencia sobre un proyecto tan relevante como este.